porque estamos conectando en este momento con Emanuel Trinidad Pueyo ah, quien ah, es oye, el, el renunciante eh, eh, eh, presidente o expresidente del partido de la liberación dominicana y renunció <risa> también a su condición de viceministro de deporte así es que tenemos a Arismendi la antigua desde un lugar cualquiera con nuestro querido amigo eh, y compañero de muchos años Emmanuel Trinidad Pueyo adelante Arismendi Muchísimas, muchísimas gracias, Amado, y a todo ese equipo de, de Mañana. En esta ocasión nos encontramos en la residencia del licenciado Emanuel Trinidad Puello, quien hace apenas horas renunció eh, a su, al Ministerio de Deportes, quien presentó renuncia formal. Pero en esta ocasión vamos a conversar directamente con él para que él nos explique más detalladamente en qué consiste y cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. Mira, primeramente, muy buenos días a todos mis amigos allá de, de mañana, que sé que son muchos, que están ahí presentes. Eh, realmente, en la tarde de ayer, eh, fuimos y pusimos al Palacio Nacional formar renuncia de nuestra condición de viceministro de deporte, responsable del programa de Deporte Federado de Alto Rendimiento, que viene siendo el corazón del ministerio. Eh, las razones que nos motivan, primeramente en el primer párrafo, Agradecimos la tan digna designación hecha por el ciudadano presidente Danilo Medina. Y en un segundo párrafo explicábamos que aspiraciones en el futuro inmediato en el aspecto político dominicano me hacen imposible que siga eh, participando como viceministro. Esa fue la decisión tomada. Estamos en un periodo de reflexión y en las próximas horas vamos a tomar decisiones con relación a lo que va a ser la militancia nuestra dentro del Partido de Liberación Dominicana, o si nos mantenemos o salimos fuera de él. Como usted estaba ayer en el Palacio allá, en, en esa actividad que se llevó ayer, ¿pudo notar si algún otro funcionario del entorno presentó también renuncia? No, no, realmente no. Eh, fue por correspondencia, se hace de manera normal. Eh, otros estaban ahí, pero no sé si las razones de su asistencia al Palacio... Eh, Tenían la misma motivación que la que tuvimos nosotros. Una pregunta, licenciado. ¿Usted renuncia al ministerio, no obstante así, a la, a, a la presidencia municipal del Partido de la liberación Dominicana, o es completo? No, yo renuncio al viceministro de deporte. Yo sigo siendo el presidente municipal en un periodo de reflexión que en la próxima hora voy a tomar decisiones. Bien, ahí escucharon las declaraciones del licenciado Manuel Trinidad Pueyo. Si algunos de los muchachos allá en el estudio tiene alguna pregunta, de no ser así, estaríamos pasando una vez con ustedes a los estudios. Es cierto no... ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? No estoy escuchando, pero mira cómo salió. Arimendi. Sí, el detalle. Estamos haciendo conexión. Eh, ¿Sí? Estamos haciendo conexión. Sócrates ¿Sí? Mercedes va a hacerle una pregunta a Manuel Trinidad. Eh, Sócrates. Ah, Sócrates. Sócrates Mercedes eh, le, le hará una pregunta. Ah, ah, Pero hazlo. Haz, haz, haz, ¿no? haz, ¿no? Adelante. ¿no? Manuel, quisiéramos que nos confirme si es cierto que dentro de las negociaciones que están realizando el... El grupo de la Fuerza del Pueblo con la gente del PRM se está abarajando la posibilidad de que tú seas el candidato a síndico por, esa, por ese grupo. ¿Qué hay de cierto en eso? Le ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay de cierto en eso? hay de cierto en eso? de ya le levantamos. Otra hay en Retorno aquí. Retorno de eh, no puedo adelantar ningún tipo de decisiones todavía. Eso se está manejando entre lo que son esas fuerzas políticas. Al margen nuestra, eh, simplemente tenemos ofertas de dirigentes importantes que ven en mí eso, pero no hay una decisión todavía acabada con relación a eso. En la próxima hora vamos a tomar posición. Bien, bien, ajá, ajá. Para que él defina su posición en cargo y membresía del Partido de la Liberación Dominicana. Dice Francis que si es hora o días eh, para tomar posición en torno a la membresía del Partido de la Liberación Dominicana. Podemos decir, Francis, amigo Francis, que un asunto de horas, un asunto de horas ya se va a afinar cualquier decisión que nosotros vamos a tomar. Así que tranquilo, no desesperéis, no desesperéis. Bien, ahí escucharon las palabras del licenciado Emanuel Trinidad Puello, ex viceministro de Deporte y presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de San Francisco de Macorís. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Música